Bueno, para terminar, ¿vamos a jugar verdad o mentira? Ronaldo, el fenómeno, es el mejor jugador con el que he compartido un campo de fútbol. ¿Verdad o mentira? Verdad. ¿Cómo ve cómo usted el gol contra el Compostela? ¿Lo pensaba que acabaría en gol? Bueno, cuando, coge, cuando cogía la pelota Ronaldo, sin lugar dudas, cualquier cosa, cualquier genialidad podía ocurrir. Y en este caso muchas veces eh, terminaba en gol. Yo creo que Ronaldo era un jugador de estos que a día de hoy sería sin lugar a dudas de los mejores del mundo indiscutiblemente. Y cuando tienes eh, la suerte de coincidir con gente de esta calidad, lo único que te crea es admiración. Y en los partidos, pues... Eh, Ver jugadas diferentes, ver jugadas que solamente están en manos de, de, de jugadores especiales. Y Ronaldo, si lo un jugador especial, joven en aquel momento. Y, y como decía, no el apodo que tiene, el fenómeno. Eh, así es, así es. Eh, aparte, una bellísima persona y un jugador extraordinario.